Lo que yo creo es que, digamos, la pirámide invertida sigue siendo muy efectiva para cuando tenés poco tiempo, pero también el consumo, sobre todo el consumo en celulares, estamos hablando del 86% de nuestra audiencia en de desde dispositivos móviles, esas personas les entra un párrafo o dos, como mucho, en la pantalla, y a veces es lo único que van a leer. Entonces ahí la pirámide invertida juega un papel pro, pero creo que más que la pirámide invertida, lo que estamos como pensando y, y viendo es cómo nosotros contamos buenas historias, permitan que, que la audiencia se quede en, en nuestras historias, ¿no? O sea, el, generalmente la gente lo que hace es escanear un texto, eh, leerlo muy cruzado, leer algunas palabras claves, y si le interesa después lo lee, lo lee completo. Y, y lo que tenemos que lograr nosotros es que cuando esa, esa persona entra en nuestra noticia, abre esa pantalla donde le entran con él en mil caracteres, con suerte, encuentre algo que le interese leer. Y básicamente yo creo que lo que tiene que encontrar es una buena historia. Lo que estamos tratando de hacer, lo estamos experimentando como...